La manera como la mujer puede ir incrementando su sensibilidad es a través de su conexión con la luna, con la energía lunar. Ir compatibilizando su estilo de vida con un calendario lunar, darse tiempo para seguir el ciclo lunar, renovarse cada luna nueva, expandir su energía a partir de reuniones en círculo entre mujeres y tomar baños de luna en las noches de luna llena y básicamente ir viviendo conscientemente esa ciclicidad lunar a partir de la cual incrementa su sensibilidad y va convirtiéndola en magia, convertida en su estilo de vida